Errar el color tornillo de un corsé es como vistas que pasa percibida. No puede andar errado de acero si sus cascos son de diamante hay que rale el casco de la pata derecha, en la mano y en la frente, y la cuarta herradura, yo se la pongo en los dientes. Que pensar para entender lo que hizo dos y la almorzar. Apriétale la silla, suéltale la tienda y ahora son tuyas las riendas del corsé. Mujer, yo sé que eres inteligente. A un corsé lo tranca al comer Allí tenía el poder Apriétale la silla, suéltale la rienda Que ahora son tuyas las riendas del corsé